Hola Virgo, corazón de melón, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a este espacio de Biosabiduría Ancestral Recuerda suscribirte, activar la campanita para que nos tengas ahí siempre presentes Y darle like a este video Vamos a hablar en este momento de cómo andas en el amor Y cómo andas en el dinero Virgo Sí, ha sido un mes de bastantes movimientos, de bastantes dudas. Vamos a ver, vamos a ver qué tienes hoy que decirnos, Energía Virgo, para cada uno de los seres, de las personas, con esta energía. Si hay algo que compartirles para su crecimiento, para su evolución, ¿por qué no decirlo en este momento? Vamos a ver, Virgo, ¿cómo andas en este presente vibrando? El arroyo mágico, fluye en emociones, Virgo, deja salir todo lo que hay en esta mente, en este corazón, ¿ok? Imagínate que esta roca que estás viendo aquí eres tú y estás lleno de emociones, de sentimientos, y esta carta en este presente te invitan a dejarte sentir, a liberar espacio para que lo hermoso de la vida en tus relaciones llegue. Primero hay que trabajar en ti mismo, Virgo, ¿ok? No es una relación, no es dejarle al otro la responsabilidad que nos toca a nosotros mismos de vivir la vida, es compartir nada más es acompañar, es también que te acompañe no con este sentido o esta necesidad de ser salvado, salvada de que una u otra persona llegue y te mantenga puesto que tú tienes un poder bastante fuerte, poder interno de creación, de creatividad que te permite ser libre, ser auténtico y Virgo, sé que ha habido mucho movimiento que te ha llevado a sentir ya las ganas de liberar estas emocion emociones y ha llegado el momento Virgo de hacer espacio el arroyo mágico te dice que fluyas como el agua para que todo aquello que esté seco en tu interior reverdezca y se nos vaya a una energía vibratoria desde el amor, desde la abundancia, desde el merecimiento te toca trabajar con el merecimiento. Te voy a dejar un link para que puedas saberlo. Puesto que en tus relaciones, Virgo, estás tocando fondo. Ya llegó el momento en el que sí o sí hay que cerrar ciclos. ¿Ok? Tocar fondo es como tienes dos caminos y ambos te llevan a tocar pared. A ya no avanzar al estancamiento. Si bien es cierto... Toda esta, darte cuenta de esto, darte cuenta de que ya no hay para más Genera cierto dolor, genera cierta resistencia a soltar Es importante que lo hagas, que fluyas con la vida Ya no, ya no hay más para ti en esa relación, en esas relaciones, Virgo Ya cada persona requiere tomar su camino Y esto no es malo, al contrario Es bastante, bastante bueno porque... De esa manera ambas partes van a crecer y cuando hay amor incondicional y amor verdadero, lo que se quiere es que la otra persona crezca, lo que se desea es que la otra persona brille y se le empuja a brillar. De esa misma manera se te pide a ti brillar, crecer, liberar. Separación, sí. Terminar ciclos, sí para que ambas partes brillen en su propio camino la herramienta que tienes para conectar con tu alma eso, y poder soltar estas relaciones tienes la intención de cabeza ¿a qué se refiere? tu alma te está pidiendo amarte a ti mismo conectar con ella seguir, tu, seguir su llamado Tienes esta lechuza con esta flor blanca, tranquila, serena, tienes certeza, sabe que algo viene en camino bastante bueno, bastante maravilloso y que está sustentado desde el amor, ok, tienes las flores, sin embargo lo que te piden aquí es no olvides conectar con tu alma, cuando sale de cabeza la intención es, ¿quieres un cambio? Solo que no quieres dejar salir las emociones y este cambio se va a bloquear. Sana desde la raíz, Virgo, llora, libera. Reconoce que hay resentimientos, reconoce que hay dolor. Okay, esta máscara que te has puesto de, de una persona fuerte y que nada le pasa en realidad ya no te está sirviendo y es momento de que la quites para que el cambio con esta intención que tienes de vivir la vida te envíe situaciones, experiencias y personas fuertes que te eleven, que te empujen hacia tu mayor versión desde el amor okay? ya no ya no quieres continuar en un lugar donde ya, a simple vista, Virgo, ya no. Es para ti. No te resistas al amor. Mira, qué bonito, qué bonito. Tienes esta carta de la unión, el número 8, y si tú volteas eh, de manera vertical, perdón, de manera horizontal el 8... Representa un infinito Todo lo que va regresa Y regresa multiplicado Esta carta de la unión te dice No le temas al amor No te resistas al amor En estas antiguas relaciones En esta antigua versión tuya Creíste que estabas entregándote al amor Sin embargo te resistías A sentir, a dar, a recibir Ok, había como un caparazón Y al final eso te ha llevado a A... a, a dar este siguiente paso de, la, de concluir relaciones sin embargo te dice no te resistas al amor puesto que eres merecedor de él y este amor del cual eres merecedor viene reforzado con una persona cuya intención contigo es empujarte hacia tu crecimiento, hacia tu evolución Acompañarte, era lo que te decían hace ratito, el amor verdadero acompaña, celebra, empuja, eh, motiva hacia el crecimiento Y esta, estas nuevas personas, estas nuevas relaciones que vienen a ti Virgo, tienen esta intención de empujarte, de, hacerte, de llevarte al crecimiento y ojo, no estoy diciendo que le des esa responsabilidad a la otra persona que viene si no vas a caer en la misma situación sino vienen a, a reforzarte que solo tú eres responsable de tu propia felicidad y esta responsabilidad consciente te va a permitir liberarte de esos paradigmas de esas creencias falsas que tienes sobre ti mismo y sobre el amor ok, esta unión viene fuerte contigo una vez que conectes y liberes energías y finalmente la recomendación que, que te dan tienes la montaña de cabeza pareciera que esto es un gran reto para ti Virgo este movimiento, este cerrar ciclos dejar lo viejo es un gran reto para ti y tu mente lo percibe como un gran obstáculo como un final sin embargo te dicen no eso es una percepción tuya, puesto que detrás de esa percepción está la luz, está la libertad. Deseo puedas ver esta, esta imagen de la luz, la libertad con las aves, del brillo con las estrellas, de una vida plena, de una vida en energía de amor. Solamente se te pide soltarte, liberarte de estos pensamientos de miedo y escasez en tu relación contigo mismo. Esta relación afectiva está finalizando para que tú te des cuenta del gran ser humano que eres, Virgo. de la gran compañía que viene en camino hacia ti para empujarte a crecer, a brillar y de esta manera, eh, de manera recíproca, tú puedas empujar también a esta persona a brillar, ok, si te das cuenta es bastante positivo este cambio puesto que es lo que has deseado y en esta consumación del trabajo interno contigo mismo de sanar emociones, de sanar el miedo, los resentimientos van a volar, en libertad, en comunión, solo observate. Esta, esta falsa idea en tu mente de una catástrofe por los cierres de ciclos, en realidad es un paso para que tú brilles y te unas al amor, ok, vamos a ver cómo andas en el dinero, Virgo, bastante bueno eh, bastante sé que cerrar ciclos de repente asusta Virgo, sin embargo te están diciendo es momento para que brilles así que brilla brilla con toda tu luz, déjate guiar puedes hacer uso de la ayuda divina a través de los ángeles, de los arcángeles de Dios entrégate completamente a ese ser superior en el que creas puesto que como su hijo su hija siempre te está guiando hacia tu mejor bien y en el dinero en tu presente estás vibrando con dudas ok para tener una claridad acerca de cómo manejar tus finanzas virgo es importante que liberes esta exigencia de tener más por una necesidad de cubrir un perfil de éxito impuesto por la sociedad. ¿Ok? Te estás tronando en el sentido de querer poseer cada vez más para demostrar tu valía. Ojo no va por ahí, eso, eso viene del ego, viene del miedo a ser insuficiente, del miedo a perder, del miedo a no ser reconocido te invitan a que te observes en detalle desde dónde viene esta necesidad de poseer dinero, puesto que al estar vibrando con cierta energía de miedo estás estancando tus propios procesos para que la abundancia te llegue ábrete a nuevos conocimientos Virgo eh, eres una persona o con energía bastante sabia sin embargo de repente te nos vas del lado del ego creyendo que todo lo sabes y te cierras a nuevos conocimientos estos nuevos conocimientos te van a dar oportunidades para materializar proyectos ok, nada más ábrete, abre tu mente, abre tu corazón a recibirlo, una vasija llena difícilmente tiene la capacidad de recibir nuevas cosas, así estás hoy Virgo, ábrete, reconoce que no lo sabes todo y que así está bien. Estas intenciones que te han llegado, estos nuevos proyectos o ideas que te estuvieron llegando en días anteriores, en meses anteriores, han sido bastante buenos y hemos de reconocer que si los, los hubieses puesto en práctica sin tener este miedo al deber ser, al, deber ser, al poseer, como esta intención de tener, tener, tener y me olvido de mis pensamientos me olvido de mis mensajes, de mis sueños de mis ideas y me dedico a lo que la sociedad me dijo pues estancó un poco esta economía verbo sin embargo eh, estas ideas que te llegaron todavía están ahí como semillitas listas para que las empieces a sembrar ok es momento de que reestructures tu software interno, quites estas falsas creencias e ideas de lo que significa ser exitoso y te aventures y te lances por estos sueños y estas ideas que te han estado llegando. Tanto en el trabajo, si eres una persona que está en una empresa, propon estas nuevas ideas, ponlas en práctica, perfeccionalas con detalles, revisa los detalles que si funciona, que no, que se puede mejorar y compártela con tu equipo de trabajo porque de esa manera todos van a crecer y serás reconocido ok, pero reconocido desde el amor, desde la abundancia no desde tu necesidad de brillar o de que seas visto sino desde la genuina intención del compartir, del crecer en equipo ok, y en los negocios si eres una persona Empresaria, emprendedora, eh, no le tengas miedo a esas ideas. De hecho, las nuevas ideas que se te ocurren y que puedes implementar en tus negocios te van a llevar a abrir nuevas posibilidades de cambio y de crecimiento, de materialización. La herramienta que tienes es el rescate. Siempre hay una ayuda dispuesta para ti. ¿Ok? Lo importante es que fluyas y te dejes guiar por esta intuición, por estos sentimientos de algo bueno o esto se puede mejorar. Déjate guiar por eso. Ábrete. Acuérdate que cuando el alumno está listo, el maestro llega, ni antes ni después. En la medida que reconozcas que no lo sabes todo, que tengas esta humildad, de nuevos conocimientos va a llegar el maestro como el rescate, ¿no? En este sentido de, de las cartas, porque pues al final no hay de que no hay nada ni de nadie de quien rescatarte, solamente de tu ego. Y eso te corresponde sanarlo a ti mismo. Sin embargo, en este sentido de el mapa mágico lo que te quiere decir es, una vez que te abras en humildad a recibir nuevos conocimientos, el maestro o los guías van a llegar, las personas que te apoyen van a llegar y vas a tener la posibilidad de nuevas visiones. Y entonces vas a fluir hacia la abundancia. Tu principal resistencia, Virgo, es a brillar, a sentirte vivo. A dejar estas creencias que ya no te sirven. Estas creencias y estas costumbres que ya no están siendo benéficas en tu vida, es momento de soltarlas Virgo porque al momento que decidas cobrar vida, brillar por ti solo, seguir la guía de tu alma, todo esto que puedes materializar se va a exponenciar con ideas, con personas y con tecnología, es importante que te abras a las opciones tecnológicas que hay hoy en día para ti y a tu disposición, Okay, muchas de ellas están en modo gratuito para que puedas tú hacer pruebas, eh, implementarlas y ya después perfeccionarlas. Acuérdate que hay dos tipos de pensamiento. El pensamiento escaso a través del miedo, en donde crees que no hay oportunidades, no vas a avanzar, no mereces. Y el pensamiento en abundancia. Este pensamiento que te permite sentirte libre, sentirte bien, sentirte poderoso eh, Propositivo, creativo Es importante que, te, que elijas el sentimiento y el pensamiento en abundancia En amor, en compartir En compartirte tú y en disfrutar la vida, Virgo El conocimiento se comparte, Virgo y al compartirlo tienes la posibilidad de expandirte a otros lugares, a otros países. Y el beneficio material se puede monetizar de una manera bastante productiva para ti, que te permita tener calidad de vida, ¿ok? Finalmente, te dicen que no te resistas a... Las personas o las nuevas ideas vienen visitas inesperadas. Sin embargo, te sale de cabeza porque ante esta idea de que todo lo sabes, de repente bloqueas ese flujo en el que las, las personas quieren compartir contigo conocimiento. Al abrirte tú en humildad, a reconocer que no lo sabes todo, estas personas vienen con nuevas ideas, ¿ok? ¿Vienen también con propuestas bastante positivas para ti en cuanto a monetizar proyectos? ¿O también eh, te van a llegar propuestas de crecimiento laboral si estás trabajando en una empresa? Posiblemente te hablen de un cambio de residencia o de un cambio... Cambio de residencia puede ser que cambies de una oficina a otra. Un movimiento, sí, a lo mejor de una ciudad a otra. O una propuesta en alguna otra empresa diferente a la que estás laborando en este momento. Sé humilde, Virgo, para que puedas recibir estas nuevas propuestas que te van a brindar claridad. Estabilidad, equilibrio. Si no tienes un empleo el día de hoy, sé humilde, ¿ok? No te desesperes. Recuerda que todo tiene un proceso, haz tu 1%. Si eres una persona que está buscando un empleo, vea las entrevistas, da tu mejor, da tu 100%. Y deja que suceda, no le pongas expectativas a ninguna de, estas, de estos encuentros, en la medida que tú seas transparente, honesto, congruente contigo mismo, contigo misma, se va a abrir aquella posibilidad que eleve a tu alma no la que mentalmente tú quieres, sino la que vibra en tu alma, la que te va a hacer brillar y entregarte eh, de manera creativa y propositiva al nuevo empleo, ¿ok? Ten certeza y ten fe en ti mismo. Muy bien Virgo, te va a ir muy bien en este mes de septiembre. En cuanto al dinero y las relaciones, toma tus notas, Cuéntanos cómo te has sentido en los comentarios y cómo te está yendo. Recuerda suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.